Aquí por fin se me hizo llegar a la playita después de este puentazo tan largo que entre los tamales de la Candelaria y el Super Bowl, se los juro que mi plan se salió de control. Y entonces, al mensaje de este Verowatts es el siguiente: cuando tengas un plan bien definido y de repente algo se te cruza en el camino, no pierdas la paciencia, mejor. Tómate un tiempo, relájate, inhala, exhala y analiza muy bien cuál fue la situación por la cual no se ha logrado tu plan. Y si no se te ha logrado porque tu familia ya te salió con los tamalitos y el Super Bowl, no te queda más que disfrutarla porque la familia se disfruta. Y los momentos tenemos que aprovecharlos y más si son juntitos en familia. Así que... Ahora sí, me voy a dar un chapuzón en el mar para que toda esta mala vibra se me salga. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Besos, familia.